Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al podcast de Canal 49. Un gustazo saludarlos a todos aquí en YouTube. Eh, y a los que me están escuchando en iBox y en Spotify, también un saludote, amigos. Eh, qué chido una semana más estar platicando con todos ustedes, ¿no? La verdad es que eh, siguen habiendo muchas noticias muy interesantes, ¿no? Empezó desde, desde cero, desde que quedamos eliminados contra los Rams. Empezaron los movimientos bien fuertes en San Francisco, se están dando cantidad de, de cosas y de movimientos en la franquicia. Ya el jueves pasado se los, se los eh, actualicé, ¿no? Todo lo que ha sucedido, pero siguen pasando cosas. Y obviamente, pues el tema eh, que está revoloteando por todas las redes sociales y por todos lados, eh, que se está haciendo muchísimo, muchísimo ruido, que es este tema de Tom Brady, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ya el jueves pasado eh, hice todo un programa hablando del tema. Pero ahorita vamos a platicar un poquito porque pues, ha estado bien interesante todo el debate que se, ha, que, se ha, que, se ha, que se ha dado en las redes. Sobre todo en el, en el video que subí y el jueves pasado, todos los comentarios que ha habido. Diferentes perspectivas, pero ahorita, ahorita lo, lo seguimos platicando no dentro de muchas otras cosas. Pero miren, antes de, antes de, de entrar de lleno con todo el, el tema y todo lo que nos incumbe de los Niners. Pues este, felicitar al señor Omar Morenos. El, el, el, el día de ayer fue ya el, el, el sorteo no en donde se... Se dio este jersey de, de, que, que fue donación del buen David Castro, a quien, miren todos, felicitando a Omar, pero hay que agradecerle muchísimo a David Castro que se mochó con el jersey de Jerry Rice, versión militar. Entonces, esta chulada... <risas> Esta chulada que ya estaba yo, ya me, ya me encariñé yo con él, pero esta chulada se va hasta Puebla para Omar Moreno. Felicidades, hermano. Te llevas una joya de verdad de regalo de los Niners. Yo sé, yo sé, ya hablé con él. Yo sé que lo va a cuidar, lo va a valorar muchísimo y la verdad me da muchísimo gusto que se haya ido con Omar. Eh, un Niner de corazón. Así que, David, estate tranquilo porque quedan muy buenas manos este jersey. Este Y miren, eh, mi buen amigo Francisco Sagún hace llegar esta placa. Fan número uno, placa de acero inoxidable, este también, para un servidor y me dio otras cuantas para regalarles, regalarles a todos ustedes. Entonces voy a hacer algunas dinámicas. Por ahí esténse atentos toda la banda Twitchera, todos los que andan en Twitch. Porque va a ir una para únicamente los que están en Twitch. Y para miembros del canal. Ya vamos a empezar a hacer más regalos a los miembros del canal. Porque también estoy muy agradecido con eh, Germán Robles. Presidente eh, de Group 49ers eh, México Oficial Chapters. Germán que también ya me hizo llegar algunos souvenirs. Fue a Los Ángeles. Al juego contra los, eh, los Rams. De ahí se trajo algunas cosas. Y la verdad es que está bien chidas. Y se las voy a regalar también a los miembros del canal. Recuerden que ahí está el botoncito de unirse. Junto el de like y, y, y el de este, suscribirse y eso. Por ahí anda uno que dice unirme. Denle like, denle click y sigan las instrucciones para volverse miembros. Si no les aparece en su móvil, eh, inténtenlo en una PC. Todos me han dicho que en, en una computadora sí sí sí se puede hacer eso. Entonces todos los que quieran ser miembros del canal y ganar un montón de cosas aquí en Canal 49. Pues únanse. La verdad es que está súper baratísimo. No, yo creo que una, un refresco de cola cuesta mucho más caro. <risa> Entonces... Y, y sirve que siguen apoyando el canal, ¿no? La verdad es que eh, a, a mí me ayuda mucho para poder seguir haciendo el contenido. Este, de todo corazón para todos ustedes. Y ya saben que por el amor que le tengo a este, a este equipo. Que, que Como desayuno, seno, duermo, sueño, 49ers. Este, pero bueno, ahí está ya. ya. Ya lo de Omar, ya lo, de, lo del buen eh, David, gracias. Y Francisco, gracias por la placa. La voy a poner en la puerta de mi casa. Te lo prometo, va a estar ahí en la entrada y pues todas las demás que se van a ir para, para muchos de los miembros del canal y una para la banda Twitchera. Pero bueno, este, pues entremos de, de, de lleno con los temas, ¿no? <coughs> Miren, sigue habiendo muchos movimientos, o no muchos, pero sigue habiendo movimientos en la franquicia. Um, coaches que se siguen yendo, por ahí se va Leonard Hackerson. O no se va, Leonard Hackerson eh, era nuestro pues, como asistente de control de calidad y le están ofreciendo el, el puesto de, de, de coach de receptores abiertos ante la partida de Wes Welker a Miami. Entonces, ese, ese es uno de los movimientos que todavía no se hace oficial. Se está hablando de que este es uno de los movimientos que puede hacer San Francisco para empezar a subsanar estos huecos que se están haciendo en el staff. Entonces vamos a ver si, señor, si el señor Hackerson es eh, la respuesta que necesitamos para... Para pues, seguir llevando a nuestros Jack Bros, ¿no? A, a Divo Samuel, Brandon Ayuk, Joan Jennings, que está creciendo mucho. Veremos si llega algo en el draft. Y obviamente, pues seguir apoyando a, a George Kittle, que es pues a la, a, la, a la cerrada, pero pues también tiene ahí trabajos de receptor y siempre eh, están involucrados, ¿no? Entonces, ojalá, si Hackerson va a ser nuestro coach de receptores, ojalá sea lo que necesita eh, el equipo para seguir desarrollando estos talentos. ...que de qué hay? hay ¿no? O sea, Divo es ya. Yeah. Está consolidado. De hecho, con su nueva posición de wideback Que ya se inventó él. Pero la neta es que sí. Entre receptor abierto y corredor. Pues ya es un whiteback. Este, vamos a ver si Hackerson si hackers la arma. Ese es, ese es uno de los momentos. Un, un coach que sí se fue. Fue eh, James Betcher. James Betcher que era eh, senior de... de mmm, defensivo o asistente defensivo de los Niners. Se va como coach de linebacker de los Bengalíes de Cincinnati. Entonces... Yo no sé si también este, por este movimiento nos vaya a dar alguna alguna, este, alguna ronda del draft. La verdad es que todavía no lo sé. Pero este, uno más que se va, se va a los bengalíes. Entonces se están haciendo un montón de huecos carnales, un montón de huecos. O sea, si hacemos rápido una recapitulación desde el año pasado entre Salah, Laflur, este año ya este, McDaniel. Uh, Wes Welker eh, Hambre este Hack este este este y etc etcétera, etcétera, se ha ido mucho del staff de lo de Shanahan a mí me da gusto porque pues empieza a ser como su árbol, árbol genealógico acá de Shanahan ¿no? al, al más puro estilo de, de Bill Walsh o de, o de um, Bill Belichick pues pero pues obviamente le falta el anillo ¿no? está sacando talento pero nos estamos quedando con huecos en el staff este todavía no se resuelve nada con Big fanjo no, por ahí se habló de que estaba en pláticas el señor Grifanjo para poder llegar a la, a la escuadra. <coughs> pero ya lo veremos, ya veremos qué pasa. Um, miren, pa, para no extenderme tanto porque luego me pongo aquí a divagar y, y hablar un montón de cosas. este, Pero pues me gustaría entrar un poco de lleno al tema de, de, de lo que se ha estado hablando tanto. ¿no? Ah, antes de entrar eso. Se han estado firmando agentes libres de la escuadra para futuros contratos. Dentro de estos jugadores que se han estado eh, haciendo o que se firmaron para futuros contratos está Alfredo Gutiérrez. ¿no? El mexicano, el eh, liniero ofensivo, pues está ya considerado para un futuro contrato. Yo no sé, ya este año en teoría sí podría participar en el equipo, podría jugar. Yo no es que no lo quiera, a mí me daría muchísimo gusto ver a Alfredo Gutiérrez tal vez llenando esa, esa posición... Que tanto nos hace falta de guardia derecho. <coughs> ¿Por qué no tacle derecho? Eh, pero lo veo complicado, ¿no? Yo creo que, que Alfredo Gutiérrez eh, va a ser un, una onda así como Isaac Alarcón en los vaqueros. Por ahí a lo mejor en algún juego le dan chance de equiparse. Y, y, pero ya es un orgullo mexicano el poder haber llegado hasta donde está llegando. Eh, la verdad, un aplauso y un reconocimiento muy grande al señor Alfredo Gutiérrez. Todos mis respetos y creo que toda la afición ainer. Bien por Alfredo y ojalá, de veras de todo corazón, ojalá pueda hacer historia en los Niners. Está bien difícil, yo sé que está complicado, eh, ya quisiéramos todos estar en sus zapatos, pero alguna vez veía una entrevista con, con, con Cantú y que platicaba lo difícil que es estar ahí, todo el trabajo que implica y todo el esfuerzo y sacrificio que implica estar ahí para poder ser considerado. Bravo por Alfredo Gutiérrez que está en la familia Niner y lo está haciendo bien, para la desventaja en realidad con la que llegan jugadores como, como él Que vienen de programas extranjeros que, que no llegan del colegial, no viene de la UNEFA Entonces es bien difícil y miren, estar siendo ahí considerado por, por, por Shanahan y etcétera, etcétera Está, está chido, la neta bien por él Pero ahora sí, eh, miren, se viene también la agencia libre Este jueves no se pierdan el canal 49 Vamos a hablar ya de agentes libres, sobre todo en las posiciones que más nos interesan Esquineros, línea ofensiva, qué puede haber en el mercado, qué podemos agarrar y ver qué jugadores de los que tenemos. Vamos a ver la lista completa de jugadores de agencia libre, que tenemos agentes libres, restringidos, no restringidos, con derechos, etcétera, etcétera. Y a ver qué es lo que nos deberíamos o nos podríamos quedar y que a lo mejor hay que ya decirle bye. Pero bueno, dentro de todo eso de la agencia libre, pues ya, lo que se está el tema con los Niners desde el año pasado pues es el coreback. ¿no? El año pasado se dieron las, las rondas, todas las rondas que se dieron por Trey Lance. No tres primeras rondas por Trey Lance. Eh, que pinta para ser el futuro ya de los 49. Pero todavía no sabemos si el futuro inmediato. ¿no? Cuando se anunció, cuando Jimmy dijo así como que pues ahí se ven y ya Lynch. Eh, y, y, le, pues, y le pusieron precio en ¿no? una tercera ronda. O una... Una segunda ronda, perdón, una tercera más un jugador Pues todos decíamos, bueno, ya Trey Lance va, va que vuela, ¿no? Para ser el titular este año Pero pues estaba bien fuerte el, el, el, el chisme el rumor No sé si es paja, no sé si es humo Lo de Brady eh, Él dejó muy claro que pues ya había tomado la decisión Que pues quería estar con su familia, etcétera, etcétera Pero pues han salido por ahí señores hablando, ¿no? Ya, ya se los decía yo el jueves este, este eh, analista de, de Los Patriotas que habla de que Brady está muy concentrado, que quiere jugar en San Francisco y, a, y, a, y apenas a, acaba de salir Mike, Mike Fioro diciendo que le llegó un correo. Mike Fioro es un, es un insider de, de la NFL, tiene por ahí un podcast en internet también y hablaba de este, de este correo que supuestamente le llegó eh, que pues no sé si no quiere revelar la fuente ...o le pidieron que no revelar la fuente... ...o no le llegó realmente una fuente... ...bien, no sabe realmente quién es el que le manda el, el correo... ...pero lo planteo así como haciendo una analogía de un matrimonio... verdad. ...pero dice él que... Eh, ...pues los 49 es... ...más bien Tom Brady... ...pues como que está, no que, que él está seguro... ...en base a ese correo... ...que ahorita lo que Brady está haciendo es... ...se va a poner a trabajar en silencio, sin hacer ruido... ...porque lo que quiere es ser el coreback... ...o que lo que plantea es que sí va a ser el coreback de los 49... ...y él casi casi asegura, dice... ...es inevitable, así lo planteó, ¿no? Inevitable, Tom Brady va a ser el coreback de los 49 en la semana 1... ...así lo dice Fioro... Eh, ...tacañón, yo la verdad es que no, no, no le quiero creer mucho... ...porque luego estas noticias así sale un montón de gente diciendo un montón de cosas... ...y la verdad es que es puro humo, pura paja, puro chisme... Este, pero bueno, ahí, ahí, ahí yo la sigo dejando No vamos, como dijo Brady, nunca digas nunca Yo no voy a decir nunca hasta que no sepa realmente qué, qué va a suceder ahí Y luego pues empieza a sonar ahora el nombre de Aaron Rodgers ¿no? Más abajito, más ahí como chismecín también Pero empieza a sonar Rodgers también para los Niners eh, Dicen que sería el movimiento adecuado para Rodgers Pensando en que quiere ganar Sabemos que los Broncos tienen la lana, los Broncos tienen todo para poder jalar a Rogers, pero Rogers tal vez no estaría tan seguro de poder ganar ya en Denver, porque a lo que le urge es ganar y no, no está tan seguro si en Denver lo podría hacer. Y eso le abre como una, una, una puertita a los 49. Eh, toda vez que también pues, Rogers fue fanático de los Niners de Chavito, ¿no? Entonces, pues esa, esa es una posibilidad que está ahí y que, y que se puede dar, que es... Que es, que es pues es tangible, no es imposible. Es un poco también el tema de lo de Brady. Son dineros. Obviamente lo de, lo de Rogers es más lana. Este, pero se anda hablando. Pues estaba viendo yo un, una entrevista que le hicieron como vía Zoom a, a George Kittle y le preguntan eh, se ha estado hablando de la situación del Coreba. ¿Que, que se ha estado hablando de que de que ¿qué pensarías que Aaron Rodgers pudiera llegar a los Niners <ríe> y Kittle nada más le así ¡Wow! No, o sea como pues venga, ¿no? Y luego le dijeron de Brady y dijo, pues imagínate Brady, o sea, quien pueda venir a San Francisco y pueda ayudarnos, ¿no? Bienvenido, así lo dijo Kittle. No, yo, yo, yo hubiera esperado que dijera, no, pues yo no tengo idea de nada de eso, no sé, ¿no? Pero, no sé, se me hicieron raras, se me hizo raras sus respuestas de, de Kittle, que también ha dicho que él está seguro que, que, que Lance va a ser el coreback en la semana uno de los Niners y que él... Cree que está listo y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, miren, todo esto va a seguir siendo un chisme de lavadero hasta que no sepamos realmente qué va a pasar. Tal vez podamos empezar a tener mayor idea y más referencia a partir del 14 de marzo, que es cuando ya los... Pues los representantes, los dueños ya pueden eh, dejar que sus jugadores hablen, los, los agentes libres con representantes con, con de, de jugadores, etcétera, Empezar a hacer negociaciones, empezar a ver de qué manera se pueden cerrar tratos para que el 16 pues ya se anuncien muchos movimientos de agencia libre. ¿no? Pero ahorita pues se va a quedar básicamente en eso. Este, híjole. Yo la verdad ya no quiero hablar de más. Y ni siquiera quiero pensar. Creo que es, es, es divagar mucho. Y es hacer mucha paja para algo que no, de lo que no estamos realmente seguros. Como se los decía en el video del jueves, si me preguntan a mí, yo creo que lo de Brady no va a suceder, ¿no? No es que no... No es que no quisiera yo. A nivel personal, pues tengo, tengo ahí mis temas, ¿no? Pero yo creo que es muy complicado. Yo creo que la, la, la dirección de San Francisco ya va hacia, hacia Lance. Yo creo que Lance ya va a ser el coreback titular. Lo que habría que pensar es... Un coreback suplente para Lance, con experiencia, por cualquier cosa ¿no? que esté ahí atrás de él. Um, y creo que, que, que lo van a rodear de talento. O sea, esa lana que se puede invertir tal vez en Brady. Y es que Brady no va a querer venir si no le pone en línea ofensiva. ¿no? Él siempre fue una de sus prioridades, tanto en Inglaterra como en Tampa Bay, línea ofensiva. Porque el señor sabemos que no le gusta pues, que ni le toquen un cabello los Niners tendrían que armar primero una buena línea y eso va a salir en una lana porque no vas a poder traer del draft a menos que te encuentres un Tristan Wirfs no, veremos qué hay en, la, en, en el draft y que podríamos agarrar una segunda ronda pero no sabemos ¿no? si viene un talento de ese, de ese tamaño en, este, en, este, en esta ronda y no va a ser un bust yo creo que, que, que Brady va a querer algo seguro si es que llega, estoy, estoy planteando solo la hipótesis, no, no estoy diciendo que va a suceder si es que Brady quisiera llegar, va a querer línea ofensiva y necesitamos el lado derecho. Yo creo que se necesita meterle lana ahí en la agencia libre, además de perímetro. Y ahí se va a ver mucha lana. Tenemos los contratos de Samuel y de Bosa, ya se los expliqué también. Y otros tantos que andan por ahí, ¿no? Entonces, no está fácil la situación. No está, no está sencillo traer a Brady. Y yo creo que va por ahí. Lance va a ser el coreback y hay que rodearlo de talento al chavo con esa lana que se va a ahorrar de Garópolo con la lana que se podría ahorrar de no traer a alguien como Brady que son como 10 millones y cacho más los 25 de, de, de, de Garópolo estás hablando de muy buen dinero para, para reforzar y rodear de talento a, a, a Lance protegerlo y poner eh, perímetro entonces pues, yo creo que va por ahí la cosa con los Niners ya veremos no um, pero bueno señores eh, no me quiero extender mucho como les dije este podcast no quiero hacerlo así Tan prolongado últimamente me, me, me prolongo mucho y la neta es que eh, quiero empezar a ser <risa> más concisos. O sea, a veces me gana, uh, me gana la emoción, pero bueno. Hasta ahí la dejo, señores. Esto es lo, eh, las noticias más relevantes. esténse atentos el jueves. Vamos a tener un programa muy interesante sobre agencia libre, sobre lo que viene. Eh, ¿Qué podríamos tomar? ¿Qué podríamos buscar? Los escenarios posibles tanto en línea ofensiva como en perímetro, que son las unidades que a mí más me interesan. Ya lo veremos el jueves. El miércoles nos vemos en Twitch, hermanitos, toda la banda twitchera ahí, ya casi somos 200 en Twitch, se está poniendo chido ahí, este, las pláticas en vivo, compartir, etcétera, etcétera, y el, el, el, el, el, el sábado, perdón, pues ya saben que subo lo de Twitch. Ahí ya estoy jugando el Ultimate Team y también se pone chido. Pero bueno, hasta ahí, señores. Eh, ya saben que están las redes sociales. Síganme en las redes sociales como Canal 40 No Oficial en Facebook, Twitter, Instagram. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis videos. Si la tienen activada y no les llegan sus notificaciones, desactivenla y vuelvan a activar. Para como que se refresquen y YouTube les recuerde de, de mi contenido. Eh, ¿Qué más? agradecido a todos los que siguen apoyando al canal todos los suscriptores ya ya estamos ya estamos llegando casi a 7000 ya casi somos 7 mil aquí en, en youtube eh, la familia Niner creciendo y la neta es que eso me da muchísimo gusto porque demostramos que somos una gran afición no para los que dicen que, nah, que hay más afición de no sé de los patriotas o de los vaqueros ¿no? los Niners demostrando que tenemos un montón de afición en México ya lo dijo la NFL después de Estados Unidos el, el país con más aficionados Niners es México. Y eso se demuestra con números, señores. Entonces, pues bueno, les mando un abrazo a todos, carnales. Cuídense mucho. Eh, nos vemos el jueves en Canal 49, el miércoles en Twitch. Ahí está el botoncito de unirse para que sigan volviendo miembros dorados de Canal 49. Y los dejo con los miembros dorados. Muchísimas gracias, hermanos. Ya lo saben. Ya lo saben. Ya lo saben. Go Niners.